La valoración ha sido realmente muy positiva. Hemos visto dos o tres aspectos, como son los insertos de berilio aplicados en refrigeración o lo que es la tizalla, que nos han resultado realmente interesantes. La calidad de los ingenieros que tenéis aquí en vuestra empresa, que un producto de CAD, no, lo interesante es que esté bien soportado. No es tanto el que haya un, un software eficiente, sino que haya un buen soporte detrás. Bueno, es una, una jornada positiva con información interesante sobre, sobre el tema que nos ocupa. para mostrar al sector del, del molde de inyección, tanto de plástico como de metal, las diferentes soluciones tecnológicas que desde, que desde análisis y simulación podemos ofrecerles y de donde podemos ayudarles dentro de todas las fases de desarrollo de, de un molde. La fuerza de análisis y simulación está en ayudar a sus clientes en la mejora de procesos y en aumentar la productividad introduciendo las últimas novedades del mercado. Siempre te agradece una jornada así. Ojalá hubieran más.